Saludo en Cristo Jesús y María Santificador. Oremos por las familias, por la unión de las familias, por todos los que están tibios en la fe, por los que se han alejado de Dios a causa de los errores de nosotros mismos, de quienes servimos en la Iglesia de Cristo. Pidamos por las intenciones del Sumo Pontífice, por el Papa Francisco, nuestro Pastor de la Iglesia Universal, y muy especialmente por toda la obra misionera de los pueblos más pobres que están sufriendo hambre, miseria, que están sufriendo porque son esclavizados por regímenes y dictaduras en el mundo entero. Oremos por todos los que trabajan cuidando a los ancianos, a los enfermos, a los niños, a todos los desvalidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.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 los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de vuestra gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires, a ti la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te aclama. Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo, Defensor, Tú eres el Rey de la Gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana, sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo, Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como Juez. Te rogamos pues que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos todos, tú, oh Trinidad, eres santa, el Padre es fuente de verdad, el Hijo es la verdad, el Espíritu Santo es también la verdad. En una de las apariciones de 1976, que no está escrita en los libros, y dijo estas palabras, Hijo, anda y pide, háblale y grita de tal modo que ojalá te escuchara todo el mundo, de todo el universo, que todo aquel que me rece el Santo Rosario, yo le haría un día más, porque ya lo han conseguido por parte de mi Padre, un día más de vida para que se arrepienta. Todo esto se lo vamos a entregar al Señor y a la Virgen María, a sus amantes corazones,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 nuestras familias, para que el Señor restaure con su amor esas heridas. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y que la Santísima Virgen los acoja siempre y los cubra con su manto bendito. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos muestre su rostro. el Señor nos bendiga, nos guarde y tenga misericordia de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alabemos al Cristo salvador. Consola.